Bienvenidos a Club Atlético. El programa de deportes de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Leo, ¿cómo estás? Bien, bien. Vos sabés que hoy es un programa muy especial porque viene una profe que enseña un montón de deportes que a mí me gusta. Me hubiese gustado aprender de chico, pero no tuve la suerte de que en mi colegio se enseñe o que en algún lugar cercano yo lo pueda practicar, que es una profe de atletismo. Eso le iba a preguntar si en el colegio usted no tenía atletismo, porque yo sí tuve atletismo. Vamos es una de, de las disciplinas bueno. más, más importantes Y encima vamos a hablar con ella también Pero es como la, la base de todas las disciplinas también en, ¿no? qué, en qué te, te destacás en atletismo? Yo hacía resistencia y velocidad ah, Vamos a probar algún día ¿Vamos Por a salir a grabar salto, con Josefina, salto entonces... en alto y salto largo? No, ahí ya me complica ah, un poco Bueno, entonces, pero podemos probarlo ¿eh? Podemos llevarte a la pista acá en el campus Tenemos una pista, vamos a darle a Josefina A, a usted correr también. y a tomarle la, la velocidad <risa> Vamos a ir los dos, ¿no es cierto? sí, sí Usted bueno. también bueno, y también tenemos a Luz Amigo, que es arquera, otra de las cosas que, que me apasionan, el arco, así que estuvimos hablando, vamos a hablar con ella, eh, tenemos un Zoom, una comunicación vía Zoom, así que vamos a enterarnos cómo es esto de ser arquera en Buenos Aires, porque está trabajando allá en el SAT de Buenos Aires. ¿Usted fue arquero? Yo fui arquero. Ah, bien, sí. Voy a traer mi foto, voy a ponerla ahí en, la, en el. casilleros No, no, no, no. está lleno acá de, de estrellas, no podemos... Igual podemos tomar <risa> eh, también en las camisetas que hay por acá colgadas, también algunas son, son mías Pero no de mi época de arquero, ah, sí, está ahí. allá hay una Bueno, de, de podemos hacer un lugarcito ahí, en alguna gaveta Podríamos plantearlo que este casillero sea mío, por ejemplo, con fotos mías No, entonces acá también las mías, de cuando yo iba al secundario si hacías esto bueno, vamos me, a me tiene que traer a alguien de sexto. ¿eh? Basta con sexto gol, nadie quiere jugar al <risa> sexto gol. No, ¿qué dice? Traeme una invitada a sexto gol que promocione el deporte y ahí, bueno. Yo podemos. voy a traer y la voy a llevar a usted a hacer sexto gol. Bien. Bueno, seguimos entonces con Club Atlético y vamos a una pausa y después venimos con las invitadas. Bueno, estamos acá en Club Atlético, estamos con Vero, que, que vino a hablarnos sobre atletismo. de es profe ahora en el CEPAR y tiene muchísimos deportistas, ya que estuvieron haciendo podio. Bueno, así que certificada, profe, con éxito con sus alumnos, ¿cómo están? Todo bien, ¿cómo están ustedes? ¿Ya ha venido acá al programa? No, no, primera, ¿Primera vez. vez sí. Bien, Bueno, eh, siempre abierto las puertas, reiteramos acá en Club Atlético. Muchas Queremos gracias. conocer tu trayectoria, hemos leído tu currículum, amplio currículum ahí, destacada, deportista también. Eh, ¿Cómo, eh, digamos, pienso en cómo decidiste profesionalizarte en atletismo? O sea, digo, ¿cuál es la importancia del atletismo entendida como una de las bases de las disciplinas también? Y todo lo que abarca, ¿no? Sí, sí, sí. Es así como decís, el atletismo es la base de todos los deportes. O eh, sea, que tiene, bueno, la caminata, la carrera, los saltos... Eh, los lanzamientos que son como la base de, de la humanidad en realidad. Por lo primero que hacemos es caminar, lo ves a un nenito chiquito, lo primero que hace es caminar, correr, saltar. Eh, son las habilidades básicas, digamos. Y bueno, pero llevas a un nivel más eh, profesional. Eh, yo, bueno, estudié profesora de educación física, ahí dábamos todos los deportes. Y bueno, después cuando empecé a trabajar, eh, en el lugar de nuestro trabajo, empecé con un compañero de equipo que se llama Claudio Viñas y que fue triatleta. Entonces él me dijo, bueno, ¿qué te parece a vos? Y comenzamos con grupos. Nosotros trabajamos eh, en un centro de educación física que queda acá cerca, el, el CEF número 2. Y que es un barrio eh, con chicos de pocos recursos. Y dijimos, bueno, como trabajamos acá en la plaza, el espacio es abierto. Empezamos con lo básico, con lo que se podía dar, porque pista no teníamos ahí, viste. Ajá y bueno y ahí empezaron a surgir los deportistas y bueno primero con los juegos de vita que viste que los juegos de vita son como algo comunitario abierto a todos y eso nos permitió eh, ir escalando digamos en lo que es la federación de atletismo. ¿Y el, y el nivel de los juegos de vita cómo está acá? En, en, en, acá misiones, en, en es misiones es muy muy muy bueno el nivel siempre llevamos un buen equipo generalmente se llevan 60 chicos eh, a los nacionales, digamos que clasifican 15 mujeres y 15 varones por cada categoría. Las categorías son dos, sub-14 y sub-17. Bueno, y cada, eh, se lleva un atleta, el mejor de la provincia, de cada disciplina. Hablando de, de eso, justamente de, de los mejores atletas de, la, de diferentes disciplinas, sí. nosotros tenemos una representante eh, misionera posadeña, eh, jugando en Buenos Aires, pero en, el, en fútbol, sí. que es arquera. Así que te ah, invitamos genial. a ver un informe, ahora donde Buenísimo. ella nos va a, a contar un poco de cómo es vivir allá en Buenos Aires y también se fue desde chiquitita, así como ah, vos me que desde chiquitos hay que empezar claro, a, sí, a hacer, sí. practicar las disciplinas y vamos a ver entonces un informe con ella, una comunicación vía Zoom. Buenísimo. Bienvenida Luz, ahora al piso acá, estamos por vía Zoom con Luz Amigo, ella es arquera del SAT, en Buenos Aires ahora está entrenando, ya la tenemos en comunicación. Eh, vamos a hablar con ella, así que bienvenida al programa Luz. Hola, muchas gracias. ¿Cómo están? Hola Luz, ¿cómo estás? Te habla Josefina. ¿Qué tal arranca tu mañana? ¿Salió un mate ya o todavía tranqui? Sí, hace más o menos una hora de y ahora estoy mate, sí. <risa> claro, para ir activando, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué empezás a hacer digo, en la mañana? Mirar rutinas? ¿Lees por ahí portales de diario? ¿Cómo arranca para ir la mañana? Eh, a la mañana arranco, bueno, preparando el desayuno eh, y también alistándome para ir a, al gimnasio. Siempre solemos hacer gimnasio a la mañana. Bueno, y, y bueno, cómo? los días que tenemos físico muy pesado a la tarde, no hago nada a la mañana, completo carpetas y eso. Y contanos, Luz, ¿cómo, cómo empezaste desde, desde chiquita? Desde, me dijiste que desde los 11 años, y a partir de ahí, ¿cómo fue tu, tu carrera deportiva? Bueno, me fui a los 11 años, dejé de, de, yo hacía danza cuando éramos chicas, hice más o menos 5 o 6 años de danza. ¿Y, ¿Y cómo convenciste a tus papás que te lleven a fútbol? Y Primero quise probar con hockey y a mi mamá le gustó mucho la idea, y, y entonces le dije que quería hacer fútbol. Y me dijo, primero como que no le gustó mucho, le pareció como, no sé, raro, o sea, el cambio de danza a fútbol. Y bueno, nada, me llevó a unos entrenamientos y me gustó mucho, la verdad me gustó mucho. Y nada, me acompañó siempre, siempre con lo que yo quise hacer. Y ahí llegar a Buenos Aires, ¿cómo fue digo esta esta transición? Dijiste bueno esto es lo que quiero hacer, comienza esta etapa. Eh, de un mundo nuevo también, ¿no? De, de lo que te estabas involucrando. ¿cómo, ¿Cómo viviste esto? Con muchos nervios, me imagino, pero eh, otras experiencias también. Sí, bueno, yo cuando era más chica, también, desde muy chiquita me vine a probar a Buenos Aires. Vine a los. Creo que la primera vez que vine fue a los 13, 14 años. Me fui a hacer una prueba en River, donde me habían dicho que me querían seguir viendo a lo largo de. a lo largo de los. en un. ¿En corto plazo? Me querían ir viendo cómo iba progresando y todo eso. Y fue en 2019, si no me equivoco. Y, y bueno, me dijeron que cada seis meses me querían seguir viendo y justo pasó lo de la pandemia en 2020. Bueno, y ahí más o menos todo se cortó. ¿Y cómo llegó tu, tu paso al SAT? En 2021, a principios de 2021, seguía entrenando con, en la Academia de Arqueros que yo estaba allá en Misiones. Y bueno, nada, en 2021 mi, mi tío me dijo si quería ir a probar a Buenos Aires, en el Cicel Atlético Televisión, que había ascendido a, a primera de AFA en 2019. Y bueno, ahí vine para acá. Hice los bolsos y me vine. ¿Y qué diferencias oh. encontraste...? En, allá en Buenos Aires con lo que tenías acá en, en Posadas? Porque obviamente que saltás desde eh, una provincia donde el fútbol femenino recién se está desarrollando y allá ya tienen una competencia mucho más profesional. Claro, acá es totalmente diferente. O sea, la planificación de los entrenamientos eh, es otro el nivel también, como decías. Eh, y bueno, hay que acostumbrar el cuerpo también a tanta exigencia física. Claro, estabas preparada para eso, porque me imagino que acá en los clubes donde estuviste no entrenabas más de como máximo tres veces a la semana y allá es todos los días. Sí, es todos los días, es doble turno también. Luz, eh... y te quería te quería preguntar porque había leído por ahí una nota de que además, no es cierto, está en la primera división con el SAT. Eh, también fuiste preseleccionada o convocada, de, me corregirás ahora, en eh, los clubes de River, Boca, Independiente, Huracán. ¿Cómo, ¿Cómo se dio esto? Ah, sí, cuando era más chica me fui a probar muchos clubes. Eh, con mi equipo, eh, yo estaba en Huracán, allá en Misiones, y fuimos a hacer unas pruebas, pero todavía el fútbol femenino no era profesional, fue en 2018-2019. Estaba recién profesionalizando. Eh, y bueno, lo que me ofrecían era que sí que vaya a jugar, pero no me daban pensión, nada. Y bueno, no me podía sostener solo sin nada en Buenos Aires. Además era muy chica, tenía creo 14, 13, 14 años, si sí, mal no me acuerdo. Y en el SAT entonces, este, eh, contanos que, en qué condiciones estás. Estás atajando en, en la reserva, pero eh, te dan donde vivir, te, te dan comida, te, ¿qué, qué, ¿en qué te aporta el club? Bueno, el club, eh, sí, estoy jugando en reserva y entreno con primera. O sea, casi todos los entrenamientos los hago con primera y bajo para jugar con reserva. Eh, bueno, me dan pensión y pensión completa, que serían las cuatro comidas, eh, el lugar donde vivir, me llevan al colegio también. ¿Te ponen y, condiciones de, de, en el estudio o...? O sea, te tiene que ir bien, digamos, porque hay muchos clubes que hacen eso, que ponen condiciones a, a los jugadores de que, que si quieren jugar, tienen que también ir, ir bien en el colegio. Sí, sí, también, sí, no, nos exigen eso, que nos vaya bien en el colegio, obviamente. Porque, o sea, el deportista es un conjunto de cosas, no es solo lo deportivo. Luz, y hoy Así... pensás, digo, ya estás iniciando, iniciaste tu carrera en el deporte, más precisamente como arquera, Hoy decís, bueno, quiero desarrollar esto a lo largo de mi vida, eh, me siento cómoda por el momento, veré más adelante, o cómo, cómo estás proyectando por ahí, digo, dentro de 10 años, 15 años, ¿qué, qué ves, qué visión tenés? Eh, bueno, como estaba recién empezando esto de la profesionalización del fútbol femenino, me pongo a pensar muchas veces qué va a ser mi futuro, qué voy a hacer. Pero bueno, también es cierto que yo tengo un puesto que podés jugar más tiempo como un jugador de campo. Eh, por ejemplo, el arquero tiene vida útil de hasta los 45, 45 años más o menos, me queda mucho tiempo de carrera. Pero también quiero estudiar, me gustaría mucho hacer la carrera de kinesiología, que estoy averiguando para hacer en conjunto con el fútbol. Si, si tenés que encasillarte en un estilo de, de arquero o arquera que, que te guste, ¿con quién te ves reflejada? Y me gusta mucho el Dibu Martínez, la presencia que tiene en la cancha. Claro, claro que sí. sí. ¿Sos de hablar así al rival, así como él? Sí, bueno, en el penal este que tenés el video, me acuerdo que fui cuando agarró la pelota la, la que iba a patear el penal, le digo, tirámelo al ángulo porque te lo atajo, le digo. Sí, lo terminaste sacando. Además, no, no se ve, no lo tenemos acá en el audio, pero se escuchó un fuerte de Quiricocho también ahí. Que funcionó. Sí, sí, sí. ¿Sos penalera? Sí, era el 2 a 1. Si hacían el gol, era el 2 a 1. Estábamos ahí, peleado el partido. ¿Sos penalera o no es común que, que tajes? Eh, practico mucho los penales en, en el entrenamiento, pero me pasa que siempre adivino un lado, pero por ahí no me tiro confiada y no llego, porque me lo esquinan mucho. Claro, pues viste que hay, hay varios estilos. Están los que esperan un poquito más y después sí. los que se juegan ya para, para el lado donde le dé la, la intuición. Yo siempre miro el pateador, si se inclina, si abre más el pie, siempre le espero hasta lo último. Luz, y como para ir cerrando la nota, eh, por ahí, Josefina te decía acá 10 de años, pero de acá 5, eh, sé que tenés aspiraciones de que por ahí con el fútbol femenino, llegar a, a emigrar a, a otros países, eh, no sé, ir escalando en categorías. Eh, ¿Cuál sería tu, tu sueño más próximo? Y, y me gustaría mucho jugar en, en Brasil, acá cerca de, de Argentina, que tiene muy buen nivel futbolístico, el Palmeiras, el Santos. Si no, también a Europa, que ya es más lejano. A cualquier club de Europa, me gustaría ¿Y, mucho. ¿y la, ¿Y la selección te faltó decir? Creo que no. Sí, obvio, obviamente a la selección, pero me estaba preguntando afuera. así que, no, sí, tengo muchas ganas de que me que me llamen a un, algún entrenamiento de la selección o me vean. Sí, tengo muchas ganas. Pero bueno, hay que seguirle metiendo, ¿no? Buenísimo Luz, te agradecemos un montón por tu tiempo, por arrancar la mañana con nosotros acá en una entrevista vía Zoom con Club Atlético, así que te mandamos un gran saludo, un abrazo, éxitos y acá siempre abiertas las puertas de Club Atlético para eh, seguir comentando sobre tu carrera, tu gran carrera que estás realizando, así que gracias. Gracias a ustedes, chao, chao, nos vemos. Bueno, así que así estuvimos hablando con Luz, arquera, yo voy rastreando a todos los arqueros que están... <risa> pero no <risa> nos saque del país a los arqueros, ¿Eh? usted ya le está diciendo que afuera, no, no, tienen que quedarse acá. No, bueno, hay que ser consciente que está difícil la situación del, del fútbol femenino, va creciendo, va creciendo, pero eh, sabemos que en el exterior consigue, al menos en la parte femenina, eh, por ahí una salida que no tienen acá en y qué país. lindo que sea gente de acá de la provincia de Misiones ¿no? que esté triunfando a nivel nacional ahí también tenemos grandes referentes de distintas disciplinas que están triunfando a nivel nacional e internacional exactamente Así bueno, que de Misiones alto ahí. bien seguimos sí. entonces con más programa Ahí estábamos compartiendo entonces una entrevista y seguimos acá con Vero Morcillo hablando de la disciplina del atletismo, esta madre, ¿no es cierto? De las demás disciplinas, de los demás deportes. Y preguntarte, Vero, eh, ¿cómo es el acompañamiento digo, institucional de la provincia en cuanto a, por ejemplo, los Juegos de Evita o los nacionales que se dan en cuanto al atletismo, digamos? ¿Cómo está ahí el acompañamiento? Y la verdad que desde que se creó el Ministerio de Deportes tenemos mucho apoyo y... Y la verdad que no nos podemos quejar, vamos, es la oportunidad que tienen todos los chicos de acceder a un viaje, eh, vamos todos juntos. Es, es la verdad que es una experiencia única para todos, tanto para ellos como para nosotros. Yo creo que en cada viaje eh, yo al menos aprendo más. ¿Nos querés contar qué, qué parte del atletismo? O sea, no sé cómo se le llama... Son disciplinas. disciplinas Sí, Ahí el está. atletismo es un deporte ¿Qué? y tiene varias disciplinas. Tenés la, parte... sí, sí, sí. tenés la parte de pista que son las carreras. Tenés uh -huh. carreras cortas que son de velocidad y tenés carreras largas que son de resistencia, como ella decía, que, que hacía resistencia. Que vamos a ver, vamos a, podía ver haber sido vamos a ver. buena y de resistencia. Sí, sí, sí. Sí, realmente Después tenemos las pruebas de campo, donde tenemos los saltos, salto en largo y salto triple, eh, salto en alto. Y salto con carrocha. ¿Salto y... triple qué es? Eso no escuché. Es en la corredera, eh, la corredera es similar a la de largo, sí. solo que la tabla de pique está ubicada un poquito más lejos. Ahí, ahí arma, que, son tres pasos largos, ahora más Tres pasos largos y ahí sí, recién sí. el salto. Exacto. Y bueno, la tabla está a diferentes medidas según el sexo y la categoría. Uh -huh. Y bueno, y después tenemos los lanzamientos, que tenemos el de martillo y disco que se hacen con una jaula. Sí que acá la pista la UNAM no la tiene, pero la pista del CEPAR sí la tiene, que es por prevención, porque los elementos vuelan y bueno, tienen un peso en, y ¿Con son qué se empieza? Porque veo que hay un chico ahí predicando con un peso. Ahí está. Esos es son el elementos que fabricamos nosotros en realidad para, no, para que puedan desde chiquititos ya tener la técnica incorporada sí. sin usar el elemento que ya tiene un peso, porque ya el ahí. elemento más liviano que tenemos de martillo, por ejemplo, es de 3 kilos. Y un nenito de 7, 8 años no, no puede manipular Buela eso. Con el, con el de <ríe> claro, se puede lastimar, ¿viste? Entonces, hacemos con unas ruedas de karting que generalmente nos donan. Eh, y soga, preparamos esos elementos. ¿Y eso cuántos pesos tienen después cuando el máximo que tienen que llegar? Y se empieza con tres. Tenemos cuatro, cinco, siete. Depende de la categoría. Vero, ¿y en cuanto a las postas que ahí veíamos imágenes? ¿Qué se evalúa en las carreras de postas? En las carreras de postas... Eh, es el trabajo en equipo, porque son, depende de la categoría, ¿no? Por ejemplo, en sub-14 eh, son 5 por, eh, por 80, perdón. Son 5 atletas que corren 80 metros cada uno. Y bueno, y ahí eh, juega mucho los nervios, porque hay una zona de pase, ¿sí? Del elemento, sí. De la, entonces, eh, si ellos se pasan de esa zona, ya quedan descalificados. Entonces, hay mucha concentración, porque a veces le gana la ansiedad y salen antes y no le llegan a pasar el testimonio y y ya quedan descalificados. Nosotros acá también tenemos un juego, no, no sé si incluirlo en la parte del atletismo, pero podríamos proponerlo, sí. pero te vamos a invitar recién en, en el bloque que viene eh, a ver qué tal, te vamos a desafiar. Sí, no sé si viniste acepto. preparada, pero <risa> te vamos a desafiar. Eh, sí, así sí. que vamos a un corte y seguimos en el siguiente bloque. Estamos en el club atlético de vuelta y queríamos seguir hablando con Vero y sobre todo profundizar en el tema de cómo hacer para que los chicos conozcan estos deportes en el atletismo. Bueno, yo eh, estoy a cargo de la escuela de atletismo de iniciación justamente en el CEPAR. Eh, doy clases por la tarde, martes y jueves. Eh, de 4 a 5 tengo un grupo a partir de los 8 años, donde tengo más o menos 30 chicos que están participando ahora y hasta los 12 años y después tengo un grupo de 5 a 7 de la tarde donde van eh, chicos de 13 a 18 años. Eh, ahí lo que se hace es un muestreo de todas las disciplinas, eh, no es que, que eligen puntualmente, ah, yo quiero correr, no, no, damos hace todo, un poco de todo. Sí, vamos variando, una clase damos por ejemplo dos lanzamientos, la otra damos dos saltos y así, o, o definimos algo más complejo como es el salto en alto, que no se puede dar todo en una clase, bueno, este mes nos dedicamos a esto. ¿Y el salto y, con garrocha es, es muy difícil de, Y es una de las disciplinas más técnicas que hay, digamos, porque tiene que ver con un poco de gimnasia, eh, flexibilidad, fuerza. Y hay algo muy importante que es eh, la garrocha, es un elemento muy caro sí. y que se hace a medida de cada atleta. Entonces como un poco complejo. Tenemos bueno, ahí, una... te, ahí te cuento, nosotros en, <risas> en la primera temporada del club atlético eh, sí. y que de hecho está en una de las fotos de, de ahí atrás tuyo, ah. Eric Barney, Ah, sí, sí. Eh, empezó a practicar con tacuaras. Claro, Así. bueno, eso te iba a comentar. Nosotros tenemos de iniciación para los niños, usamos unas tacuaras que tenemos de distintos tamaños y con eso le enseñamos la base, viste, eh, cómo transportar, cómo correr con el elemento y usamos el cajón de arena como para poder eh, hacer el apoyo. Pero sí los elementos reglamentarios no los usamos con niños porque, porque no, no tienen la capacidad todavía de, de utilizar. Y para empezar... Eh, vos me hablas de tener ese grupo de chicos, pero ¿cómo sí. se conforma? ¿Son los chicos que pueden acercarse? Eh, sí, sí, la escuela está abierta para todos. ¿Es una escuela eh, paga eh, o eso? Eh, es, es, es gratuito, totalmente gratuito, depende del Ministerio de Deportes. Y, y bueno, los chicos me, se van acercando. Sí, a esta altura del año ya no pueden arrancar porque el grupo ya tiene un cierto nivel, pero sí, cada año se vuelve a abrir la inscripción, ya que los chicos van creciendo y por ahí van pasando de categoría. Entonces se generan espacios para nuevas personas que quieran. Ingresar. Pero y la idea de, de que digamos no, no hagan una sola disciplina sino que recorran todas sí. por ahí es para que conozcan, ¿no? Y claro. Que porque... posteriormente le interese y también las técnicas que tienen. Claro y por ahí uno no sabe cuál es su potencial. Por ejemplo, yo puedo decir a mí, ay a mí me re gustaría hacer garrocha pero capaz uh -huh. es mi biotipo, mis condiciones físicas no no son ideales para hacer claro. garrocha. Y para chicos de treinta y pico no. <risa> <risa> no hay muchos profes trabajando en atletismo en posada tenemos por suerte ahora se amplió mucho con el tema del running viste que es algo que está creciente hay muchos grupos que entrenan así que para el atletismo tiene eso de, bueno que puedes hacerlo sin límite de edad no es que decís bueno no hasta acá y ya no no va más no no hay no hay techo pero la marcha entra en el atletismo sí la ¿verdad? marcha atlética es una de las disciplinas uh -huh. también más técnicas eh, bueno como vos decías en el dorado por ejemplo es eh, la zona más fuerte hay un profesor que, que, que se dedica exclusivamente a los marchistas y yo particularmente les enseño la base pero no tengo eh, bien la capacitación porque es muy complejo y tendría que dedicarle solo un tiempo a ese grupo porque no, no tiene mucho que ver con lo que es alto y demás. Para vos, para hacer tu formación, o sea, me imagino que debe ser algo complejo también porque tenés que mostrarlo. Y tenés que aprender que a vos te salga perfecto, como para que el chico... Claro, bueno, nosotros eh, hacemos las capacitaciones de la CADA, que es la Confederación Argentina de Atletismo. Eh, bueno, las hacemos en forma teórica. En la pandemia hicimos mucho Zoom. También las tuvimos en forma práctica, que rendir los exámenes. Y bueno, después en las clases, al principio sí, yo mostraba absolutamente todo, pero hoy en día tengo mucho modelo técnico, porque tengo atletas que son, tipo, muy ah, destacados okay. y que lo hacen perfectamente. Entonces como que eso me sirve mucho de ejemplo también, ¿viste? Claro, también acompañada, digo, también Claro, ¿también? claro es un Cárrenos. recurso, el modelo técnico es un recurso que usamos los profes para enseñar eh, cosas más complejas. Ahora en realidad ahora queremos ver tus recursos que tenés <risa> para el lanzamiento de pelotita de ping-pong porque cada hora te vamos uh, a desafiar. Hubiste practicado a... eso. Esto, esto tiene que no ser así preparada. porque si quieres... no... Bueno, la idea es que no practiques así gana Josefina. Pero... <risa> bueno, bueno, veremos. Bueno, entonces eh, te voy a explicar cómo, en qué consiste el juego. Eh, tenemos dos colores de pelotitas de ping pong. Podés elegir el que más te guste. Ah, bueno, las blancas. Bueno, toma la naranja. Entonces... <risa> Estaba todo arreglado. Eh, vas a tener 10 segundos, por eso tenés 10 pelotitas. Sería en razón de una por segundo prácticamente tendrías que tirar para tirar todas. Eh, tiene que picar acá y entrar en el aro. Dale. O sea, va a empezar ella para que vos veas más o menos no, cómo, no. cómo. Tiene que estar es. para acá o estoy en ahí. está viendo la mesita ahí. Está perfecto. Está perfecto. Racita. Está todo checado para que Así vale. que podés pararte ahí. Y yo te voy a dar la marca Dale. de inicio. Como decía, son 10 segundos donde tienen que entrar todas las pelotitas que puedan. Dale. Preparada, Lista, va. Uno adentro. Dos, tres, cuatro. Sí, creo, bueno, Estoy bajando uh, mi marca sí. no soy. Ella es la campeona acá de, Ah, es la que, campeona sí, pero hoy tuvo, Bueno, vamos hoy a ver si podemos sacarle El lugar entonces así que Bueno, entonces, ¿estás vale. preparada? Sí Bueno, ¿te tenés fe? Sí, <risa> <risa> a ver si lo paso acá a papelado Pero bueno Bueno, preparada, lista, ya Uh, qué malo Tenés no. que llegar a cuatro Más rápido, Uy, rápido. más rápido Ahí Uno vamos. adentro Casi Dos. Ah, no puedes cerrar, a ¿eh? ver. Tres. Este define todo. Cuatro. <risa> ahí. Me justito. la jugué y me concentré sí, al final. Sí. Excelente, la verdad es que le, le empataste justito. Empate, empate. empate. Así que bien ahí. Eso. Bueno, bien, eh, te agradecemos un montón, Mero, por venir al piso a compartir con nosotros un club atlético y todo el éxito, como siempre. Así que gracias. Muchísimas gracias a ustedes, la verdad. Le agradezco el apoyo eh, Vamos a ver con Leo ahí si nos interiorizamos en, la, en el atletismo. Capaz que nosotros fuimos unos atletas en algún pasado? Claro, quién sabe. Porque el no? potencial está ahí. Yo, no voy, yo voy a ir a todavía. visitarla, voy a ir a visitarla ahí al separar. Vale, voy espera. a probar un poco de cada deporte. No sé, por eso preguntaba si los de 30 y pico todavía podemos... Sí, sí, sí, sí siempre, los siempre espero. Tiempo. Los okay. espero cuando quieran. Bueno. bueno, vamos a agradecer eh, en esta oportunidad a quien nos visten, yo por mi parte, a Showroom Chunchunas, así que pueden pasar ahí por Junín 2179 porque se viene la temporada primavera-verano con todos los colores. Miren este color que, no sé, verde o amarillo, ¿qué decís vos? Mm, verde, verde para mí. Somos team verde, yo lo veo no verde. verde. Así que con todos los colores de primavera-verano en Showroom Chunchunas, Junín 2179. Bueno, y muchas gracias a la gente de... Bartolo Showroom, que son los amigos que vienen siempre a vestirnos, acá a mí, en mi caso, eh, para coordinar y tengo que coordinar siempre con José, que, así que hoy estuvo difícil. Hoy estuvo complicado. Tuve que meter, meter un medio, medio clásico así para no tener muchos colores en esta temporada. Como Así que bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos eh, A toda la gente que siempre nos acompaña Y eh, un saludo muy grande A Papro que conduce bien ahí Junto con Josefina que el otro día me estaba diciendo ¿Por qué a mí no me mandás saludos? Tenés que promocionar también bien ahí claro. Así que bien ahí, también miren en, acá en TUM El canal de la universidad Y muchas gracias y nos vemos el próximo programa